Peso su camino hoy. La milagrosa ley que en la mente nos guiá, ¿nací en amor que la quité sin ¿Y es se y Pero nakin kalaki la quité sin calte en te pishka en dicha me? ¿y que la no se se en dicha o an yica Juan dijo no Chinichkawan, que abandonar, quien ni Pero acajuxe amo que quita pan ya es que, ni Mas que Jesús o que milwis ni entra ni wiltil, ya Juan amo casi camat que, tenok Jesús o que si pago que milwis, la milagos ni Nochti naki ke ho walas ke hach to naki tlenamu in mashka. Wan ichkame amu kintenka inkal tentli, kaltentli. Naki kalaki Kalakis huan kisas huan tlenki In ichtik, huit santlachtiki kiu. Temiktiki uantlachechitini kiu. Nehuan para Wa makpiekan se mah Nehua inqualitlah pishki, inqualitlah pishki yktemaktia ni yolilis y pampa nichkawan. Amos con intlakeval, nakinamu yehua pishki wanamu yashkawa nichkame. Pues iskwa, kitawitz nitskwin koyotl, nichkame, wan choloa. Wan in nitskwin koyotl, kinzitski asiki, wanoksiki kinsishinia. Intlakevalikiotilana sayentomi, y kanon choloa, wanamu nichkame. Nehua inkuali tlapishki, wan kimishmati nochkawan, wan ochkawan echishmati, o con quemes notachsin echishmati, wane inkishmati no tachsin, in no yolilis y pampa nochkawan, no yuki inkimpia oxiki inichkame tlenamopuinikan, yehua no yuki muniki no nonaok, wan yehua nechtenkakiski, wan mochiwaki usase curralichkame, se setlapishki. Nech tla nech in no tanto en las no para satépano oxípia insílles no yo lilles, amacar no es cristilia, y en no nos más no o anoxípia incanas, y en no tan no o muchísimos que en judíos tiquiwas Jesús, Mikes y es Juan hecat, Seca Pero ¿qué quiere Jehová o Cristo haya? Ni en que entlastó a Amo que me sé, ni a que piéramos cuales hecat. Que nada se amuquó al hecat,